Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con Jorge Rueda, él se va a presentar y nos va a contar qué hacen en Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todas las personas de etcétera. Eh, mi nombre es Jorge Rueda, yo soy la persona encargada del Linsis para los países andinos. Jorge, cuéntenos una cosa que a todos nos interesa saber y es... Cuando se habla del Wi-Fi, ese suele ser uno de los dolores de cabeza de las personas que generalmente tienen o apartamentos grandes o apartamentos con muy, muchos recovecos. Pero eh, desde hace un tiempo se está hablando de un nuevo concepto que es el Wi-Fi en Maya. Es un tipo de red más difícil de mantener, más costosa. Cuéntenos sobre esos mitos que hay en el mercado. Ok. Sí, eh, evidentemente la tecnología Wi-Fi Mesh es algo que se viene desarrollando y, y cada día venimos avanzando en este tipo de, de tecnologías y todo obviamente pues basado en mejorar la experiencia de los usuarios finales. Eh, habitualmente cuando teníamos soluciones de hace 4 o 5 años atrás, eh, habían equipos como routers, dispositivos que todavía vemos en el mercado, y se compraba uno, un extensor de rango, que eran los dispositivos que conectabas a la toma corriente y él se apropiaba de la red Wi-Fi y lo que hacía era hacerla llegar más lejos. Esa era la solución para cuando yo tenía un apartamento grande, una casa de dos pisos, tres pisos, y la solución era poner un router y varios extensores de rango. ¿Qué pasaba con eso? El primer error era que... Eh, yo tenía muchas redes en mi casa. Entonces, tenía una red para el primer piso, que para el segundo, que para el tercero. Y si yo estaba haciendo una llamada por WhatsApp o me iba a pasar de, no sé, estoy llamando una videollamada por WhatsApp o por, por cualquier aplicación y si me iba a pasar del primero al segundo o al tercer piso, obviamente, el dispositivo que yo estaba conectado, en este caso mi celular, se va a cambiar o se va a estar cambiando de red. ¿Mm? Ahí, obviamente, pues tenemos un laxo, un corto de tiempo y la red no va a estar tan estable Ese era el primer error. Lo segundo era que teníamos pérdida del ancho de banda que nosotros contratábamos con nuestro proveedor de servicio. Técnicamente hablando, en cualquier marca o vendedor que, que nosotros pongamos en nuestra casa, siempre tiene una pérdida de hasta un 50% del ancho de banda. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo contrato 100 megas con mi proveedor de servicio... Cuando yo empiezo a extender la red, no va a tener las 100 megas, sino va a tener 50. Y si la casa es muy grande, 25, y ya al final de la casa prácticamente no va a tener las megas que yo estoy contratando con mi proveedor de servicio. ¿Cuál es la promesa de valor que tenemos nosotros como marca, como lincis? Y la solución es Maya, es que lo primero, voy a tener varios equipos, uno en, en el primero, otro en el segundo, igual la topología igual que con los routers y los extensores, pero voy a conservar el 100% del ancho de banda. ¿Qué pasa? Si yo tengo 100 megas al inicio, la promesa de este producto es que voy a tener 100, me eh, 100 megas al final. ¿Mm? Y lo otro, voy a tener una red unificada, voy a tener un único nombre de red por toda mi casa y no voy a estar cambiándome de red que me quedó conectada al primer piso, que estoy en el segundo, que la señora está... Nada. Acá, como manejamos una red unificada y manejamos también la tecnología Intelligent Mesh, lo que hace es que la red Wi-Fi se va a ver muchísimo más inteligente a la hora de que los usuarios se puedan conectar. Jorge, eso quiere decir que va a ser más fácil configurar la red, el sistema me va a decir dónde poner cada nodo para que tenga una buena recepción eso y lo demás. Mejor. Uh -huh. Eso es lo mejor, mira, esos, estos dispositivos, los, los, en, en el caso de nosotros, Linsis, manejamos una aplicación que es totalmente gratuita, ¿sí? no tiene ningún costo. Lo segundo es que estos dispositivos, la ingeniería de nosotros se ha encargado de que cualquier tipo de persona no necesita ser un experto, no necesita ser ingeniero, ni técnico, nada para poder instalar un equipo de nosotros. Simplemente es descargando la aplicación y él te va a dar el paso a paso, te da el paso a paso, te da un que te puede decir cómo tienes que conectar el dispositivo, a dónde lo tienes que conectar. Estos dispositivos ni siquiera tú te tienes que conectar a la red Wi-Fi de él, sino lo vas a conectar por Bluetooth. ¿sí? O sea, automáticamente cuando tú abres la aplicación y ya la tienes instalada en tu celular, obviamente, él se va a comunicar con el Velo y vamos a hacer el paso a paso. Él te va a decir en dónde lo tienes que poner, eh, si la señal está muy cerca, si está muy lejos y te va a dar un paso a paso para que tú puedas configurar tu red rápidamente y no tengas ninguna dificultad. Jorge, usted acabó de nombrar Velo, ¿cierto? Y, y, y digamos que eso es la, el tipo de, de routers que tengo actualmente y que estoy usando y por el cual estamos comunicándonos. Pero hace poco me hablaron de una serie nueva y estoy como en esa expectativa de Velo versus Atlas. ¿Qué diferencias hay y por qué debería pensar en Atlas? Claro, <coughs> como todo... Como todo va avanzando tecnológicamente hablando, ¿sí? eh, cada día que, que, que, que salen más dispositivos al mercado, todos se vienen a conectar a nuestra red Wi-Fi. ¿sí? Eh, hace unos años nunca pensamos que la, que, el, no es que la nevera se iba a conectar a la red Wi-Fi. Hoy en día ya hay ollas arroceras que se conectan a la red Wi-Fi. Eso hizo obviamente o hace que nosotros como marca también evolucion, evolucionemos en esos términos. ¿Por qué? Necesitamos dispositivos o equipos que soporten cada día mucha más concurrencia. ¿Mm? Eh, la diferencia del velo que, que hicimos al, algún review, es un producto que es Wi-Fi 5 y el Atlas 6, ya es un producto, valga la redundancia, es un Wi-Fi 6. Ya tiene la, la última tecnología o, o las últimas tecnologías que ya han salido al mercado. ¿Eso qué nos permite? Nos permite que tengamos una navegación más sana, nos permite que tengamos una navegación mucho más rápida. Eh, en el caso de los celulares, con Wi-Fi 6, la tolerancia a la batería de los equipos es mucho, es mucho más eficaz. Con Wi-Fi 5, eh, los equipos tienden a descargarse un poco más rápido porque no, no tienen esa tecnología de modo de reposo. Con Wi-Fi 6, cada vez que yo estoy conectado a, mis, a estos VELOPS, que son tecnología Wi-Fi 6, que es el a 6, estos productos entran en modo reposo. Modo reposo es que no están gastando tanta energía, tampoco están demandando tu celular en todo el tiempo, pero eso no significa que si te va a llegar una notificación o te va a llegar algo, el producto, o bueno, o el producto deja funcionar, sino simplemente que va a trabajar mucho más inteligentemente. ¿Mm? ¿Qué más tenemos? Estos productos, los Velo, solo venían con dos puertos LAN. ¿Mm? A veces nos quedábamos cortos y yo ponía un no en el segundo piso y tengo una impresora, tengo una consola de videojuegos, y quiero conectar más cosas cableadas. ¿Mm? Estos productos ya vienen con cuatro puertos LAN para que tú los puedas utilizar y puedas eh, conectarlos cableadamente. ¿Qué más tenemos? Tenemos ya la frecuencia de 160 MHz. Eso lo que hace es que en la banda de 5, eh, existen dos bandas en el mercado actualmente, que es la de 2.4 y la de 5 GHz. En la de 5 GHz te va a abrir la de 160 y obviamente va a elegir el mejor canal para cuando tú quieras hacer streaming, cuando quieras ver una película, cuando quieras hacer una reunión por Teams. Este, este tipo de bandas te permite hacer todo este tipo de cualidades para que tengas una mejor experiencia a la hora de conectarte a tu red. Jorge, ya vemos lo de los puertos y demás, pero hay una pregunta que me da salta cuando hablamos de la evolución de Wi-Fi. Y es, ¿en este caso seguimos hablando de solo dos bandas o vamos a tener habilitada la tercera, que es la de 6 GHz? Ok, hay otro producto que es el Wi-Fi 6, el Atlas eh, 6 Pro, que ya nos habilita una tercera banda. ¿sí? Esa tercera banda empieza a partir de Wi-Fi 6E ¿sí? y la banda es de 6 GHz. Y es una mezcla promedio como de las dos bandas. ¿sí? Te da un poco más de alcance y también te da ancho de banda. ¿Qué pasa con las bandas antiguas? La 2.4 y la de 5 GHz, que obviamente los equipos lo siguen, la siguen manejando porque es donde prácticamente todos los equipos se están conectando actualmente, pero ellos hacían una mezcla. 2.4 lo que hacía era que te dejaba llegar los equipos más lejos. ¿sí? Cuando tú te alejas mucho a la red, realmente estás conectado a 2.4, ¿sí? pero la velocidad inalámbrica tiende a bajar. 5 GHz, cuando tú te conectas en 5 la velocidad es mucho más alta, es cuando tú puedes descargar hacer streaming, puedes hacer más o puedes jugar en línea. Todas estas cosas van en 5 GHz. ¿Mm? Pero, ¿qué pasaba la, la, la distancia de esta banda o el alcance no era tanta. Con la banda de 6 GHz, vamos, obviamente, es una mezcla de los dos, vamos a tener buen alcance y adicional, vamos a tener muy buena velocidad. Esa, esa banda, pues, obviamente... Eh, la idea es que los equipos, más o menos un, eh, estadísticamente hablando, los equipos tecnológicos, actualmente en el mercado podemos decir que un 20% de los equipos que están en el mercado ya soportan la banda de 6 GHz. ¿sí? Obviamente, pues todos los equipos se tienen que hablar. O sea, tengo que tener un, un velo que soporte las 6, la 6 GHz, que la emita y los equipos también la tienen que, eh, que soportar. Pero tú sabes. Cada día, o sea, celulares van creciendo, en o sea, no sé, los celulares se están actualizando cada cuatro o cinco meses, cada vez vemos más dispositivos que van saliendo, televisores, las familias van cambiando, y, y eso hace que nosotros también nos tengamos que poner a la vanguardia de la demanda, porque cada día el tema de la descarga, la exigencia de la banda de internet es mucho más alta. Por eso es que se liberando más bandas y mucho más tecnología para que obviamente podamos navegar muchísimo más rápido de acuerdo a lo que vayamos a hacer en nuestras casas o en nuestras oficinas. Jorge, una pregunta que siempre nos hacen es ¿un usuario de la versión anterior de Velop debería subirse a Atlas 6 o a Atlas Pro 6? 100%, 100%. La idea es que eh, nos vayamos actualizando no significa, bueno, hago, hago la aclaración, no significa que el, que el producto que actualmente tienen eh, les vaya a quedar obsoleto, les va a seguir funcionando muy bien, pero ya sabemos, o lo que les explicaba, era que la idea es que estén siempre a la vanguardia de la tecnología, que tengamos, no sé, las personas si compran el último iPhone, el 14. El, el 14 ya viene con la banda de 6 GHz. Si tú compras un iPhone ¿m? y haces una inversión de, no sé, 7 millones de pesos, pues lo ideal es que también hagas una inversión a dónde vas a conectar ese iPhone, que a, a veces no mencionamos eso. Uh -huh. A veces invertimos mucho en tecnología. Queremos tener el último televisor, el último celular, la aspirador inteligente, equipos de todo, los, todo lo que tenga que ver con Demótica. Pero. Siempre nos olvidamos de lo más importante, ¿a dónde estamos conectando todos estos dispositivos? ¿Mm? Y la idea es que si yo actualizo mi televisor, si actualizo mi celular, pues también puedo actualizar mi router. ¿Mm? ¿Para qué? Para que todos estén hablando el mismo idioma y para que yo realmente pueda disfrutar de esos equipos que estoy, que estoy comprando hoy en día en el mercado. Jorge, ya hemos visto chipsets que tienen compatibilidad con Wi-Fi 7. Lo que no estamos seguros es si ya hay equipos de Linksys que lleguen allá o si estos atlas en algún momento se actualizarán para soportar este tipo de tecnología actualmente nosotros estamos eh, sabes que el es, es una compañía que lleva 34 años en el mercado eh, habitualmente nosotros somos pioneros en todo el tema del, del wifi todo lo que tenga que ver con desarrollo Linksys es una de las marcas que in, empieza a desarrollar productos y últimas tecnologías Hoy en día nosotros tenemos productos ya Wi-Fi 7, pero que aún no hemos lanzado en el mercado. Pero 100% estamos trabajando en esos equipos y también de acuerdo pues, a la demanda que vayan saliendo. Como hoy en día tampoco hay, no, hay mucho y nada de equipos que soporten Wi-Fi 7, tampoco tiene mucho sentido de lanzar un equipo donde tampoco hay muchos, muchos dispositivos que se puedan conectar a él. Pero nosotros ya tenemos equipos, ya tenemos desarrollado, ya tenemos un portafolio en Wi-Fi 7 y la idea es que a medida que vaya creciendo el mercado nosotros también lo vamos creciendo a país. Fantástico. Jorge, última pregunta que siempre nos hacen cuando hablamos de un router o de un equipo nuevo es ¿qué ventajas trae Atlas 6 a nivel de seguridad? Nosotros, estos equipos ya vienen con WAP3. ¿eh? Hay diferentes tipos de seguridad que es WAP2 WAP2, ¿Mm? PSK y WAP3. Estos tienen la última seguridad en términos de que ahorita vemos que muchas, eh, como vivimos en la pandemia, en algún momento mucho, nos hackeaban mucho la red. ¿Por qué? Porque siempre los equipos estaban expuestos o cuando compramos equipos de, de, de, de algunas procedencias no tan confiables, obviamente pues ellos no, no invierten en nada de seguridad. Los equipos LINCIS, junto a su base de datos, nosotros la base de datos que tenemos en la nube, que se va actualizando en la nube de Amazon, tenemos la última base de datos de los hackers más recientes. ¿Qué quiere decir esto? Estos equipos se están actualizando constantemente. Cuando tú le dejas en la aplicación eh, activa la actualización de, de Firmware, la actualización de seguridad, ellos cada vez que van detectando en línea cualquier hacker o cualquier tipo de virus o cualquier tipo de spam, todo lo que tenga que ver, con estas eh, en la red que sea vulnerable, ellos se están actualizando y lo que hacen es que vas a tener mucha más seguridad a la hora de navegar con un equipo lincis. Lo que no pasa con, de pronto, con, con otros fabricantes. Nosotros como somos marca americana y tenemos tanta trayectoria en, en el mercado, cuidamos mucho nuestra reputación a la hora de sacar un equipo al mercado. Por eso siempre cuando sacamos un equipo... Nos certificamos de que tenga lo último en seguridad, que tenga tecnología de punta, que el equipo tenga muy buen alcance, que tenga buen rendimiento, los mejores chipsets, los mejores componentes. Y es un juego de todo para que los usuarios estén mucho más tranquilos a la hora de comercializar productos Linces. Perfecto, Jorge. Muchas gracias y como siempre lo esperamos en texetera.co.